Eh, los potenciales sí. potenciales de membrana entonces los potenciales de membrana son cambios en las fuerzas que, que ocurren sobre la membrana que, va, que generan el eh, las corrientes de, de flujo iónico ¿no? a través de los canales ¿sí? Es un potencial de membrana se genera en la medida en que hay una diferencia de concentraciones externa y externa que generan diferencias de potencial. ¿sí? Entonces, el potencial de membrana siempre va a ser el resultado de las diferencias de potencial entre el exterior y el interior. Está ¿sí? la lectura y, eso, y ahora que es la diferencia entre el líquido de arriba y el líquido de abajo. ¿no? Entonces, el potencial era esa fuerza que se generaba entre la diferencia de los dos líquidos. ¿Sí? Lo pues que en la lectura, es aquí lo mismo. Cuando fluyen, cuando tú abres un canal y fluyen iones de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, la fuerza con la que van ¿sí? está determinada por la diferencia entre el interior y el exterior, ¿cierto? A eso la vamos a llamar potencial de membrana. ¿En qué unidades se mide? En milivoltios. ¿Sí? Pensemos en uno de los cables eléctricos. ¿Qué fluye por los cables eléctricos? Sí. Electrones. La corriente son electrones. ¿Sí? Van electrones. ¿Sí? Y esos electrones pueden ir con poca fuerza o con mucha fuerza. Y eso pues te da el voltaje de, de, de, del cable. Si cogen un cable de estos, ¿con qué, ¿con qué voltaje da? Con 110. Ustedes miran los aparatos eléctricos, siempre dice el voltaje que resiste, ¿no? Si ustedes van a un país donde la corriente sea de 220 y conectan un aparato estos que resiste 110, pues lo queman. Porque los electrones vienen con tal fuerza que dañan el circuito. ¿Sí o no? Muy bien. Un cable, ya acá ya no hay cables aéreos, ya están ahora en la Tierra, ¿cierto? Pero un cable pues, de los postes, ¿con qué fuerza van a ir los, los electrones? Con mucha fuerza, con miles de voltios, ¿cierto? Se los digo yo que alguna vez toqué un cable de esos no fue chévere eh, no, no directamente más o menos entonces pues les cuento la historia y esa fuerza con la que va es la que hace daño ¿no? es lo que a uno no lo mata la corriente eléctrica la corriente o sea la cantidad de electrones no mata lo que mata es el voltaje ¿sí? es el voltaje porque puede generar un daño en los diferentes tejidos en los nervios, en el corazón y demás lo mismo acá es el voltaje nos interesa más que la corriente ¿sí? y es la fuerza con la que, que están generando los iones para entrar o salir Es el potencial de membrana simplemente es la fuerza que generan los iones para entrar o salir que tiene una polaridad negativa positiva hasta ahí estamos claros y dependiendo de lo que esté pasando en la membrana pues le vamos a poner diferentes nombres a ese potencial tenemos tres tipos de potenciales de membrana. El potencial cuando la membrana está quietica, que le llaman potencial de reposo o resting potencia. ¿Sí? No me acuerdo en la lectura cómo lo dicen. Resting algo de decir. ¿Signal? No creo. Potencia. El potencial cuando la membrana está, está activándose rápidamente, se llama potencial de acción, que la lectura sí estaba como... Eh, acción sigma, ¿sí? y el último sería el potencial en la célula posináptica que será el potencial posináptico. ¿sí? Esos son los tres tipos de potenciales que nos interesan: potencial de reposo, de acción y de posináptico. ¿sí? Bien, como yo les dije, ¿cómo a, dónde, ¿cuál es el potencial de la membrana del interior cuando está en reposo? ¿Positivo o negativo? Negativo. negativo por las proteínas que conforman la neurona, ¿cierto? la célula, eso hace que haya un polo, entonces ¿cuál es el polo de la neurona del interior? negativo, ¿sí? ¿para todos está claro? entonces la neurona está polarizada siempre y cuando sea negativa ¿sí? muy bien si la neurona o si la membrana mejor pierde polaridad ¿qué pasa? ¿se vuelve más negativa o positiva? Positiva. positiva, ¿cierto? O sea, pierde el polo es porque comienza a volverse positiva o menos negativa, como quieras. Si ¿Sí es claro, claro para todos? ¿Cómo se llama ese proceso de perder polaridad? Despolarización. Despolarización. ¿Sí? Muy bien. ¿Y volver a ganar polaridad? Repolarización. Repolar ¿Y volver a ganar demasiada polaridad? Hiperpolarización. Hiperpolarización. Entonces tenemos... La despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. ¿Listo? Todo eso va a generar los diferentes potenciales de membrana. Entonces, cada potencial de membrana se describe de acuerdo a si la membrana se despolariza, repolariza o hiperpolariza. ¿Ahí estamos todos claros? Pásalo, please. Primer tipo de potencial. Potencial de la membrana en reposo. ¿Qué pasa en la, la membrana de reposo? La membrana de reposo, el interior es más negativo con respecto al exterior. ¿Cuánto más negativo? Menos 70 mV, menos, menos 60, menos 80, más o menos en ese rango, ¿no? Dependiendo la neurona, el tipo de membrana, etc. ¿Por qué el exterior es más negativo que el interior? ¿Cuál es la configuración química? En el interior va a haber más potasio, en el exterior va a haber más sodio, y están las proteínas constitutivas, ¿no? Y no se les olvide, en reposo el sodio está fuera, el potasio está dentro. ¿Cómo es? ¿En el reposo qué? El sodio está fuera, el adentro. Sí, eso es como un manta, ¿no? Sodio fuera, potasio adentro. Sí. ¿Eso? Sí, es para el parcial. Fijos, pregunta de parcial, ¿no? En el potencial de reposo, el sodio ¿dónde está el sodio? ¿Sí? Muy bien. Va a pasar como lo del gato del meme, ¿no? Que repite, repite y dice otra cosa. Sodio fuera, potasio dentro. Bien, el reposo, ahí está la neuronita. Es la membrana, no es toda la neurona. Yo digo neurona, pero no. Es solamente la membrana, es un pedacito de membrana. O sea, los potenciales de membrana no son para toda la célula. O sea, la célula no está toda en reposo, toda en acción, no toda en... No, los potenciales solamente son en, en regiones muy específicas de la membrana. ¿sí? que se pueden contagiar es otra cosa que se pueden computar, sumar y demás ¿sí? que eso es una cosa que a mí nunca me lo explicaron explicado pregrado y, y después lo voy a entender ¿sí? solamente es una región y yo creo que el 99.9% de los psicólogos no tienen claro eso ¿sí? y los psicólogos también y es que no es toda la célula que tiene potencial de acción, no es toda la célula que está en reposo, son regiones de membrana ¿sí? no sé cómo te lo han explicado aquí, <risa> pásalo pásalo, ¿sí? listo. Eh, pasa este que eso ya lo vimos que son las fuerzas bien, vamos a hablar del segundo tipo de potencial si quieres si adelanta las cuatro, ahí, listo ¿sí? entonces, en el potencial de acción está claro el potencial de reposo, ¿no? ahora vamos a cambiar el reposo ¿sí? y en el potencial de acción lo que ocurre con la membrana en una región muy particular es que primero se despolariza luego se repolariza, luego se hiperpolariza y luego vuelve al reposo. ¿Sí? Esos cuatro pasos. Despolarización, repolarización, hiperpolarización o periodo refractario y reposo. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Y ahí vemos los mecanismos que han ocurriendo de despolarización. Se despolariza, se hiperpolariza y demás. Ahora, eh, se despolariza cuando... está mal, entra el sodio. Si quieres, pásalo, please. Devuelve. Entonces, ¿qué pasa en la despolarización? ¿Ya? ha Devuélvelo, please. En la despolarización... Dijimos que se volvía positiva o negativa Positiva ¿Qué tiene que pasar para que ese pedazo De membrana se vuelva positiva? Que entre en qué? Pues, eh, que entre en cargas positivas, ¿como cuáles? ¿Cuál es la que está afuera? Sodio ¿Es que es lo que tiene que entrar? Sodio, sodio ¿sí? Yo lo repítalo como manda, ¿no? Entonces, si el sodio está afuera y yo quiero volver Positiva la neurona, ¿qué hago? Pues, venga, sodio para adentro que ¿sí? Entre, sodio en la despolarización entrará sodio. ¿Sí? En la repolarización, ¿qué pasa? Sale. Para que se vuelva negativa tiene que salir un positivo, ¿cierto? ¿Cuál de? El sodio está entrando. El potasio es lo que hay mucho dentro, ¿cierto? Si tú volviste positivo el interior, ¿qué es lo que mantenía el potasio dentro? El potasio lo mantenía dentro. La carga eléctrica negativa de la neurona, ¿cierto? Que la traía. Pero como ya se volvió positiva dentro, y hay mucho potasio dentro, ya tengo dos fuerzas que me lo sacan: la, la eléctrica y la, y, la, y, la, y la química, ¿cierto? Es el sodio, el potasio se sale. Esa es la repolarización: el potasio sale. Y el potasio dura saliendo mucho tiempo. Dura saliendo más tiempo potasio que el sodio que entró. Por lo tanto, se vuelve mucho más negativo de lo que fuera. ¿Sí? Y como se vuelve más negativo de dentro que fuera, ya la célula no puede responder más. queda refractada. Hiperpolarizada o refractada. ¿Sí? Y luego vuelve otra vez al reposo gracias a... ¿Qué me vuelve, qué mecanismo, por dos puntos, me vuelve la célula al reposo? Bomba, sol... Levanten la mano. ¿Alguien la levantó allá? ¿Qué mecanismo vuelve la célula al reposo? Levanta la mano. Listo. ¿Cuál mecanismo? La bomba sodio-potasio. Sodio ¿Ahí quién está? Samuel, cuéntame, ¿qué mecanismo vuelve la, la, la, la, la, la célula al reposo? Yo voy a decir la bomba de sodio-potasio. Perfecto, los dos tienen dos puntos cada uno. ¿Sí? El mecanismo que me devuelve la neurona al reposo es la bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? me restablece la configuración de, de la célula de reposo, ¿sí? O de la membrana de reposo. Y es, me saca el sodio y me introduce el potasio. ¿Para que Otra vez, potasio fuera, digo, potasio dentro y sodio fuera. Cuando otra vez vuelvo al reposo, otra vez queda habilitada la neurona para disparar otro potencial de acción, ¿Sí? ¿Ya lo puedo pasar? Dale, dale, Entonces, dale, pasa uno. Bien. Tengo, comienzo con la neurona en reposo. ¿Todos están claros? Bien. Pásalo, por favor. ¿Qué pasa acá? Existen excitaciones. Es decir, excitación, despolarización, ¿cierto? Hay despolarizaciones. ¿Por qué hay despolarizaciones? Hay despolarizaciones porque se abren canales. ¿Por qué se abren canales? Porque ustedes se acariciaron, como hace rato, ¿cierto? O se pellizcaron. Porque están escuchando mi voz. O sea, dependiendo de la célula, dependiendo del mecanismo. Se abrieron canales dependientes del dependientes de ligando, de voltaje o mecánico, ¿Cierto? Cada una de estas es una pequeña estimulación o excitación que genera despolarización. ¿Estamos claros? Sí. sí. ¿Qué pasa si yo hago una pequeña excitación pero no genera potencial de acción? Inmediatamente, la bomba sodio-potasio me devuelve otra vez todo a ceros. Ah, no, no es ceros, a menos 7, 70, ¿no? Otras me restablece todo. Y esto, es mar... esto está actuando todo el tiempo, es muy rápido. ¿Sí? En milisegundos. Entonces, pero si sí hay dos estimulaciones muy fuertes, o bueno, para que se puedan sentir rápidamente seguidas o cercanas, o sea, se suman en el tiempo y se suman en el espacio, ¿sí? A eso se le llama integración o sumatoria de potenciales. Si se van sumando, pues cada vez va, a, cada vez despolarizándose más. Si llega, si no llega al umbral, vuelve y cae por la bomba sodio-potasio, ¿no? Siempre que la despolarización o la excitación no supere el umbral, vuelve y cae el potencial de membrana a la membra, al potencial de reposo. ¿Está claro para todos? Muy bien. Y cuando supera el umbral, el umbral va a ocurrir una despolarización. Pásalo, por favor. Eso. ese está el umbral, ¿cierto? En la otra. Bien, cuando ocurre, cuando supera el umbral, acá el umbral está en cuánto? Menos 50 milivoltios, ¿no? Siempre que llegue a ese nivel, se va a disparar un potencial de acción, ¿sí? Y una vez se dispara el potencial de acción, el potencial de acción no puede pararse, no se puede inhibir, no se puede bloquear. Ocurre sí o sí. Ocurre o no ocurre. A eso se le llama ley de todo o nada. Ocurre o no ocurre. Y siempre que ocurra, se va a propagar hasta que llegue a cada uno de los botones terminales. ¿Sí? ¿Y dónde va a comenzar a ocurrir ese potencial de acción? En el cono axónico. ¿Sí? ¿Estáis me van siguiendo? Todos me siguen, ¿cierto? ¿En, la, en, ¿En casa todos me siguen? Bueno, vamos a ver si. Sí. Me si, to R. si todos me han seguido hasta el momento, voy a hacer el baloto acá, ¿no? Por cinco puntos de participación. La pregunta es la siguiente, que está relacionada. Número uno, ¿qué determina el umbral? ¿Qué proceso, circunstancia o condición, o mejor dicho, o componente de lo que hemos hablado hoy, determina el umbral? Número dos. ¿Por qué ocurre el potencial de acción cuando se llega a ese umbral? Las dos preguntas están relacionadas. ¿Sí? De esa forma, de todo, nada, y o sea, con esas características. ¿sí? Debe haber un elemento de todos los que hemos hablado el día de hoy que esté permitiendo o pues, para que el umbral esté ahí y que una vez se llegue a ese umbral ocurra un, ese potencial de membrana, el que se llama potencial de acción. ¿Listo? Entonces, tres personas de cada lugar que levanten la mano, de la casa y de acá. ¿Listo? Y todos van a poder participar. Una, ¿quién más? ¿Ya no? Ah, ¿Ya no? ¿Otra persona? ¿Ninguno? ¿Dos? ¿Se pueden acumular puntos acá con esa pregunta? Pueden salir hasta como con ocho puntos algunos. ¿Ninguno más? ¿Ya ya cuántos han levantado la mano? Ya hay tres. Listo, entonces dado que acá nomás tenemos dos personas, otra persona de la, de la casa que levante la mano si quieren. Bien. Comencemos con las personas que están en la casa. ¿Santiago otra vez? Vamos, Santiago. Rato nos... Voy con todo, profe, voy con todo. Agárreme. Luis, ah. Comienza. La primera pregunta que hiciste fue ¿qué determina los cambios? de ¿Lo el, el, el, el, el número de umbral, el que, el, el, que ese sea el umbral. El menos 50. Pues la cantidad de los 40 voltios que tú mencionabas hace un rato para que hubiera ese cambio de... despolarización sí, ¿Qué lo determina? No me estás respondiendo, me estás repitiendo la pregunta. Por eso, pues la cantidad de voltios. No. Es el cambio, el cambio de... el cambio de lo... De la cantidad de negativos, o sea, de, que van de adentro, no. pues de potasio a los de sodio. Pero pues, no, bueno, o sea, no me la segunda, me la segunda, me la segunda, al menos por 2.5 puntos. A ver, tío, a ver, miramos a la El umbral sea por... La repolarización que se está haciendo entre los sodios que estaban adentro para afuera al tratar de volver a reposar, Hay muchos más pozos eh, de sodio, que de potasio que hay Amor. No, Santi, me gusta tu actitud. No, ahí esta. ¿Estamos Damos de punta, Santiago, por aquí. Por, por? ¿Por aquí. Ah. Siguiente, de acá. ¿Quién iba a responder de acá? Yo, pero no sé. No, no. No, que no importa, las dime. La primera es el. el. el. el. el, el potencial eléctrico. ¿Qué? Sí. que lo determinas. ¿Sigue? Eh, porque. Eh, hay como que las cargas iguales se rechazan y por eso sube. Con... No, siguen intentando. Sigamos. ¿Cómo? Eh, pero yo he ¿Uno dos? Si, ¿Máximo dos? O sea, no sé cuántos ha acumulado. Si no tienes sino uno, dale un ¿Quién más? De ¿Otro de la casa? Tiene uno. Dale otro. ¿De la casa quién más? Hay? Samuel, cuéntamelo todo. Eh, yo creo que, como el sodio tiene la carga positiva, eh, el, el, lo que determina como el, umbra, el número del umbral es como el impulso... O sea, como por el impulso nervioso o el, o el o sea como el potencial eléctrico el voltaje eléctrico no remal no gracias Sami démosle participación ah pero ya le hemos dado un punto de participación démosle otro un... eh... dime pero lo que es el umbral es la voltaje pero es que el umbral es el voltaje no pero pues en realidad qué es lo que hace que, ca... que se que a ese voltaje se, eh, ocurra el potencial de acción. ¿La despolarización? Sí, es voltaje, es despolarización, pero es que no me están hablando el mecanismo. Déjame que termine y ya casi soplo pues, la respuesta. Cuando hablamos en transporte vacío, los canales iónicos que son dependientes de voltaje. ¿Los canales iónicos dependientes ¿Qué más? Pues yo tengo. Que... Y eso, pues bueno, se agarran procesores de voltaje y el rango potencial de membrana se mantiene en ese mismo grado. Muy bien. Y en la segunda, creo que esos, esos cambios se dan por la concentración del voltaje. Muy mm, bien. Oh, eh, y allá está, ¿quién está de tercero? Sofía Díaz. Sofía Díaz. Hola, profe, ¿cómo vas? Ahí va. Eh, yo tengo la respuesta, pues de, de la primera, creo. Pues es eh, lo que se hace importante pues es, en el umbral, es que el, es el punto en el que se, se excede el flujo de potasio. Es decir, se, se hay, pues hay un desbalance en las cargas adentro y afuera de la membrana, y cuando se excede el flujo de potasio es cuando realmente llega hasta el umbral. Cuando llega y pues puede llegar al potencial de acción. Ok. Algo más, Sofi. No. <risa> Nos queda una persona que va a responder. Gracias, Sofía. Pero le pongo a Sofi? Sí, punto, por participar. Pero la primera, la segunda, tengo que eh, La primera que, creo que es la estimulación Sí, pero ¿qué hace la estimulación? La estimulación es que hace. No, no, no, hacer que eh, este suba o a nada Más o menos. La segunda que. No tengo idea. El punto de participación. Bien, eh, ¿me recuerdas su nombre? ¿Cómo? Está acá? Daniela. Daniela, muy bien, Daniela. Tienes dos punticos más. Estuviste cerca. Bien, el, el voltaje, pues, está. yo les dije desde el principio, póngale cuidado que se los voy a preguntar más adelante. Los canales dependientes de voltaje. Y está la pregunta del juicio, además, ¿sí? En realidad, lo que hace que volta, el umbral sea el umbral, es, está conferido por el voltaje en el cual se abren los canales dependientes de voltaje. ¿sí? ¿Y por qué se dispara de esa forma el potencial de acción? Porque son muchos. Son millones. ¿Sí? Entonces cuando esos millones de, de, de canales dependientes de voltaje todos se abren al tiempo, pues ¿qué pasa con el sodio? Entra todo al tiempo. ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Qué pasa con el potencial de membrana? Pues se ¿sí? despolariza inmediatamente. Es, esto ocurre en un milisegundo. En un milisegundo, uno no, no puede pensar en esa fracción, ¿cierto? Porque es imposible pensar en algo tan, tan, tan corto. O sea, teóricamente no lo puede, pero pensar cuánto dura un milisegundo es imposible, porque nuestro pensamiento mínimo dura 300 milisegundos, sí, y poder ponerlo en palabras dura menos 500 milisegundos. ¿sí? Entonces no podemos pensar en un milisegundo. imaginárnoslo, ¿sí? temporalmente. Pero entonces, en el cono axónico, ¿qué es lo que hay en el cono axónico? En el cono axónico hay millones de canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Qué es un poco lo que decía? Cuando se acumulan o se suman las despolarizaciones, ¿qué es lo que hace? Se aumenta el voltaje de la membrana donde están esos canales dependientes de voltaje de sodio. Inmediatamente, tan pronto llegan a ese umbral, se abren todos en cascada. Y lo que tenemos es una oleada impresionante de entrada de sodio. Y eso hace que se dispare el potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué cae, por qué cae tan rápidamente también? ¿Por qué se desrepolariza? Pues porque tan pronto llegue por acá a más 30, se abren todos los canales dependientes de voltaje de potasio. Y se sale el potasio. Y. Cuando vuelvo a pasar por el umbral de reposo, digo por el umbral, se cierran dos canales dependientes de voltaje de, de sodio y se cierran, pues ya no puede entrar más sodio, pero sí sigue saliendo potasio y como sigue saliendo potasio se vuelve más negativa, es queda hiperpolarizada, ¿sí? Y en ese momento, como el sodio quedó fuera, digo quedó dentro y el potasio quedó fuera ya no, ya no puedo excitarla. Ya esa torsión de membrana es insensible a cualquier estímulo. ¿Sí? Y para volver a sensibilizar la membrana, ¿qué hago? Bombas, sodio potasio. ¿Sí? Y otra vez la membrana queda habilitada para volver a disparar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? Esto hace que el potencial de acción solamente pueda viajar en un sentido. ¿Sí? Porque al quedar hiperpolarizada, al quedar desactivada, al quedar refractada, no se puede contagiar hacia el otro lado. Entonces solamente puede viajar. ¿Desde dónde a dónde viaja el potencial de acción? Del cono axónico. O sea, ¿Dónde se crea el potencial de acción? En el cono axónico, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega? Hasta o los botones terminales, ¿sí? Y no es que viaje, es que se va contagiando, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, ¿me recuerdas su nombre? Jean-Pierre. Jean-Pierre Jean va a ser nuestro cono axónico, ¿listo? Y el axón va a ir hasta allá la esquina y da la vuelta, hasta allá, de ¿cómo te llamas? Paula. ¿Listo? Entonces, Jean-Pierre, cuando yo te diga, levantas tu mano eh, derecha. Si tú ves, si ustedes ven que su compañero tiene la mano derecha levantada, la levantan también. ¿Listo? Muy bien, entonces, dale, ya. Muy bien, ya, ya liberan el neurotransmisor. Eso es el viaje del potencial de acción en el garzón. ¿Por qué no se devolvieron? Porque como tenían la mano levantada, ya no podían devolverse. Ya estaban refractados. ¿Sí me queda claro? Entonces, nunca vamos a tener un potencial de acción que se devuelva. Solamente van a viajar del botón a, digo, del, del, del cono al botón. ¿Sí? Si yo lo difurco, y entonces le digo que también, si tú lo ves, se vaya vale hacia allá, y si tú lo ves, se vaya vale hacia acá, puedo distribuir el potencial de acción por miles de ramificaciones axonales y a todos los lugares va a llegar exactamente el mismo potencial de acción. ¿Sí es claro? Con la misma velocidad, intensidad y demás. Eso es muy importante. Dale. ¿Vas, dale. En Dale. Bien. Entonces tenemos, recuerden, la despolarización. ¿Qué ocurre en la despolarización cuando sube y explota el potencial de acción? Entra el sodio porque se abren los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la repolarización? Sale el potasio y se vuelve negativo. ¿Qué ocurre en la hiperpolarización? Sigue saliendo potasio. ¿Qué ocurre en volver al reposo? Pues la bomba con el potasio me restablece ese pedacito de membrana. ¿Sí? ¿Cuánto dura todo ese proceso? Alrededor de 5 milisegundos, 10 milisegundos. ¿Sí? por lo tanto yo puedo tener hasta más o menos 100, 100 y pico potenciales de acción por segundo una célula en cualquier estado en el que ustedes estén todas las neuronas tónicamente están disparando alrededor de 30, 40 potenciales de acción por segundo cuando se están comunicando pueden llegar hasta 100 o más potenciales de acción por segundo y dependiendo la cantidad de potenciales de acción y cómo están sucediendo depende del estado psicológico en el que ustedes se encuentren, las acciones que ustedes hacen, si están enamorados o no están enamorados. ¿Sí? ¿está ahí están claros? Les recuerdo, escolarización, todo eso, ¿no? Es decir, ya lo no comprendieron, ya pueden hacer poemas con este conocimiento, ¿no? Después de decirle, ah, es que tú me escolarizas. ¿Sí? Lo pone más positivo, o lo excita, no sé cómo quieran. Depende que se lo ¿Sí? Tú eres como el sodio que es la torrente a mi corazón. <risa> y este chiste no hubiera salido al principio de clase. Esa es la es forma de aprender de la ciencia, ¿no? Apropiarla al lenguaje cotidiano. ¿Sí? Eh, pasa, por favor. Eh, ¿Sí? sí, pasa. Bien, entonces ahí vemos lo mismo. Pasa, por favor. Y vemos cómo se va transmitiendo, que fue el ejercicio que hicimos. ¿Listo? ¿Qué es lo que se va transmitiendo? La despolarización. Y no se devuelve porque el pedacito anterior estaba hiperpolarizado. ¿Hasta estamos claros? Que hasta que la bomba de potasio no actúe, no me permite volver a estar disponible para cada sección para ir despolarizando. ¿Dale? ¿Este qué acción es? ¿Un acción mielinizado o amilínico? Sin mielina, a mielínico, ¿no? Porque va viajando por todo el axón. ¿Qué pasa en el axón mielinizado? Sí. Ya no, ya no cada uno va levantando la mano. Si yo le digo, saltense tres personas. Entonces, tú la, cuando tú veas que la levanta, los demás la levantan, ¿no? Entonces rápidamente va a llegar allá. ¿Cómo viaja más rápido el potencial de acción? En un axón mielinizado. ¿En qué parte del axón ocurre en los potenciales de acción en un axón mielinizado? Por dos punticos, a ver. ¿En qué parte del axón Sofía. y el ocurren los potenciales de acción? Sofía, yo sí Dale, Sofi. Sofi. No, Sofi, creo que se le limitó el axón en este momento. <risa> Sofía activa el micrófono. Y oh, ¿Angélica? El conaxónico. No, sí, pues comienzan con axónico, pero se va a propagar a través de todo el axón. Y en el axón minimizado tiene que propagarse o saltar de un lugar a otro. ¿En qué espacios es en los que va a saltar el, el potencial de acción en el axón minimizado? No no lo puedo creer. Eso lo la clase pasada. Muy bien, dale un punto. En los nódulos de herramientas. No. <risa> no. Es así, ¿no? La hora, la hora. Es que viernes por la tarde con estos temas tan complicados. Bien. Listo. Pásalo, please. Vemos acá cómo va a saltar, cómo se va propagando. Pasa. Esto sería una acción sin mielina y esto sería una acción con mielina. es salta acá y acá. Todo eso... Ocurre para que cuando llegue al, al botón terminal, ocurra algo muy simple. Y es que se libere el neurotransmisor. O sea, nos gastamos casi dos horas para que se pudiera liberar el neurotransmisor. Todo esto que hemos hablado de potencial de acción, es simplemente para que se libere el neurotransmisor. ¿sí? ¿Cuál es la función del potencial de acción? Liberar un ¿Sí? neurotransmisor. Bueno, no un no, millón de neurotransmisores en el potenciado. ¿Sí? ¿Por qué no libera? Porque cuando llega el potencial de acción, cuando llega la despolarización, ¿sí? se abren los canales dependientes de voltaje de calcio. Entra calcio, mueve la maquinaria, el botón terminal, se funde la, la, la vesícula con, con el acción y se libera el neurotransmisor. Esa es la neurotransmisión. Y cuando se libera el neurotransmisor, pues viaja el neurotransmisor, se une con un canal dependiente de voltaje, digo, de, de un canal de ligando, y, él comienzan los potenciales. Pasa, please. Mm. Bueno, tenemos, esto eso ocurre para un tipo de sinapsis que se llama sinapsis química, que son las mayorías, ¿sí? La sinapsis puede ocurrir entre dendrita y axón, entre axón y axón, entre dendrita y dendrita, entre axón y soma, o entre axón y axón, ¿sí? Que son las que están ahí. Axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicas y dendodendríticas. ¿Sí? En todos esos casos, cuando son químicas, vamos a tener una célula presináptica y una célula posináptica, ¿cierto? En, pasa, please. En el caso de la sinapsis eléctrica, en el caso de la sinapsis eléctrica no tenemos célula presináptica y posináptica, lo que tenemos es flujo de iones a través de canales, que son canales, puertas que están pegadas y, y afectan a las dos células. ¿Listo? En el caso de la química tengo la célula presináptica y la célula posináptica. Se libera neurotransmisor y viaja, ¿no? Que puede ser acción con acción, acción con dendrita y del mismo modo en el sentido contrario. ¿Sí? Sigue, please. Bien, bien, que es lo mismo que... Síguelo. Bien, la sinapsis sería ese espacio en el que se comunican entonces las neuronas. ¿Qué tenemos en una sinapsis? Tenemos una célula pre, un espacio de comunicación sináptico y una célula post sináptica ¿Sí? Que la célula pre puede ser por lo general un axón de la, la, la, la, la célula presináptica, la sináptica es el espacio, y la post, por lo general, es una dendrita un soma. ¿Listo? ¿Qué tengo en la célula posináptica? Tengo receptores para neurotransmisores. ¿Así ¿Estamos claros? Para hacer ¿Pasa? Ahora. ¿Verdad? ¡No, no, no, no. Camila se enloqueció... Se enloqueció son... Eso pasa cuando hay una demasiada excitación similar a un... O sea, ¿Qué sucede en una epilepsia? En una epilepsia hay demasiadas señales excitatorias, y por eso genera todos los caos que genera, ¿no? ¿No quiere decir que tenía una epilepsia? Puede ser. ¿Sí? Pero bueno. Me avisas si comienzas a tener sensaciones raras, olores raros las auras, las auras. Listo, ¿Desde ¿qué vemos ahí? Esto sería, este, este receptor, ¿dónde están? ¿En la célula presináptica o en la célula postsináptica? post, post muy bien. Y como es un canal, cuando se abre el canal, entran iones, o salen iones, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando entran iones, ¿qué puede pasar? Pues que si cambia el voltaje de la célula postsináptica, ¿cierto? Si cambia el voltaje en la célula postsináptica, pues será un potencial de membrana postsináptico. ¿Sí? Tercer tipo de potenciales de membrana que vamos a ver. Postsinápticos. Devuélvelo ahora sí. Una, una nomás. Uno. Uno. Ahora, aquí lo que vemos es una neuronita y cada punto de estos es una sinapsis. Son miles, una neurona recibe miles a millones de señales. Por eso las llaman señales en la lectura. ¿sí? Y muchas de esas señales pueden ser, pues son señales, eh, lo que hacen es generar potenciales o sinápticos. ¿Qué es lo que hace cada sinapsis? Generar potenciales o sinápticos. En últimas, el diálogo de una neurona, los diálogos de, la, de, las, de, las, de las neuronas, son potenciales o sinápticos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que uno hace a través de diferentes mediciones de, de, de, de las neuronas? Lo que uno hace es medir los días, cómo están charlando entre ellas, a través de potenciales posinápticos. ¿Sí? Muy bien. ¿Please? ¿Please? ¿Qué pasa? Cuando se abre el canal, puede ser que entre un anión o que entre un cation. Unión positivo o unión un negativo, ¿cierto? Si entra un unión positivo, la célula se excita o se inhibe. Positivo. Sí. sí. ¿Se escolariza o se escolariza? Sí sí. Se escolariza. Y también vamos a decir que se excita. Descolarizar es como excitar y es que entra unión positivo, ¿sí? Muy bien. Si entra un íon negativo, la célula se inhibe o se excita. Se inhibe, se hiperpolariza. Cuando una cuando célula se hiperpolariza, un pedacito de neurona se hiperpolariza, se inhibe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede enviar potenciales de acción, porque queda hiperpolarizada. ¿Sí? Ya queda inhibida. Como ustedes. Están ¿No? hiperpolarizados. ¿Sí? La hora, el tema... <risa> ya casi, ya casi Igual bueno, comenzamos casi una hora tarde entonces por eso hicimos receso para terminar esto Ya casi vamos a terminar Pásale, please ¿Ves? Otra, otra Ahí lo que vemos es muchos potenciales inhibitorios y potenciales posenápticos excitatorios Todos los potenciales excitatorios e inhibitorios se van a sumar o se van a integrar dónde se suma en el cono axónico porque depende si supera o no supera el umbral para que se abran los canales dependientes de voltaje de sol sí please ¿Pasa? si quieres adelanta todo el texto ahí entonces cuando ingresa un potencial un ión positivo cuando el pedacito la membrana se despolariza o se excita, a eso lo vamos a llamar un PETS, potencial po excitador postsináptico. O PETS. Tengo dos tipos de potenciales postsinápticos: donde la, donde la membrana se excita o donde la membrana se inhibe. ¿Sí? PETS serían estos. Y entonces hay una despolarización. Si la sumatoria de PETS hace que se supere el umbral, voy a tener un potencial de acción. Si la sumatoria de PETS no supera el umbral, eh, la bomba sodio y potasio me lleva a través todo al reposo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, pásala. Todo esto se suma en el cono axónico, los peps, para ver si hay potencial de acción o no hay, no hay potencial de acción. ¿Pasa? ¿Pasa? Ahora, el texto, entonces, ¿listo? Ahora, cuando ingresa un ion negativo como el cloro, ¿sí? La neurona se inhibe o se perforaliza ante pedacito de neurona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando la neurona está hiperpolarizada? Es menos probable que haya un potencial de acción o me restan los PEDS. O sea, los PEDS, que serían potenciales inhibidores sinápticos restan a los PES. ¿sí? Cuando yo computo los PEDS y los PEDS en el SOMA, voy a dar como resultado que se supere o no se supere el rango. Y entonces surgen o no surgen los potenciales de acción, ¿sí? es esto sería un PEDS o un PES? excitador, ¿cierto? Y este, sí, inhibidor. Aquí la neurona se excita y aquí se inhibe. La sumatoria hace que se supere o no el umbral, dado que se abren o no se abren los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Listo? Eso me va a conllevar a que pueda suceder ese tipo de cosas. ¿Sí? A que haya una comunicación entre neuronas. ¿Por qué? Lo que hace esta neurona al excitar estas otras, es que se vaya comunicando hasta acá, hasta que ustedes muevan la pierna. Pero esta de acá se inhibe con Pips. Estos son Peps y estos son Pips. Y al inhibir esta, ustedes mueven la pierna hacia adelante y no hacia atrás. O sea, la extienden y no la flexionan. ¿Sí? Lo mismo sucede con todos los pensamientos que tengan. Es un balance entre Peps y Pips. No todo es excitación también necesitamos una inhibición que sea como el director de la orquesta, con silencios y demás, para que emerja el pensamiento. Acá vemos diferentes Pets y Pits. Dale, adelanta esas, esas, esas gráficas, la otra. Sí. Si quieres, paralo no ahí. Y para el, el, la grabación. Oh, espérate, doy el ejemplo y ya. Espérate. Bien. Entonces, antes de que se me duerman, ya están cada vez más... ¿Qué pasa cuando se duermen? ¿Hay pets o pits? Y entre más profundo sea el sueño, van a haber más pets o pits. pits. Y entonces emergen unas ondas que son lentas. Por eso se les llama sueño ondas las lentas. Porque lo que prevalecen son los pits, las inhibiciones. Y las neuronas entre ellas están inhibidas. Y uno puede pensar... Y en poco. Si un fármaco, una droga, genera mayor cantidad de PEPS, ¿qué vamos a tener? Excitaciones. ¿Y conductualmente qué vamos a tener si yo excito muchas neuronas? Epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Una gran cantidad de excitaciones incontroladas. ¿Qué se le da a las personas para controlar la epilepsia? Inhibidores. o inhibidores o hiperpolarizadores ¿sí? o sedantes que es la carbamazepina, biotril y ese tipo de cosas ¿sí? ¿qué pasa cuando ahora espero que no muchachos no lo hagan, se vayan a unos shots de tequila o algo así oh, malo ¿no? ¿cómo? guacala ¿se baja en media de guaro? no, esos son de otras universidades aquí no hacen eso ¿Qué hace el alcohol? El alcohol abre los canales de cloro, el cloro negativo hiperpolariza las neuronas. ¿Cierto? Y cuando se hiperpolarizan las neuronas, ¿hay excitación o inhibición? No. Hiperpolarizar las neuronas la inhibe. ¿Sí? Hay inhibición. Y si yo inhibo las neuronas que controlan los movimientos de los ojos, ¿qué pasa? Pues tú no puedes controlar los movimientos de los ojos. Resultado los postes comienzan a moverse, ¿cierto? ¿Sí? Si yo inhibo las neuronas que controlan el equilibrio, ¿qué pasa con ustedes? Eso. Pues les toca bajar el pie de la, la cava para hacer algo. Y que no les dé vueltas todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa con, si yo inhibo las neuronas que hacen las memorias? Una laguna alcohólica, ¿sí? Yo sé que a ustedes no les ha pasado, no ¿Listo? Entonces pues vean cómo esto explica cosas de nuestra vida cotidiana. Los sedantes, los famosos tranquilizantes. Los tranquilizantes no son tranquilizantes. O sea, a uno no le quitan la ansiedad. Lo que hacen es inhibir las neuronas y imponerla a uno sedado. O medio anestesiado. Lo mismo hacen los anestésicos. ¿Cómo funciona la anestesia? Se genera hiperpolarizaciones. ¿Listo? Y ya para finalizar, lo último, si quieres adelantar... Ya, ya, ya. Están, si quieres adelantarlo, como hasta los casos de BCI, que les mostré al principio, funcionan a partir de medir potenciales posinápticos. Por eso están los videos. ¿Qué es lo que, cómo funciona la electrocefalografía? Son sensores para escuchar las neuronas, para escuchar el diálogo de las neuronas que son potenciales posinápticos. Cuando uno ve las ondas hacia arriba, o sea, esa onda que sube y baja, lo que sabe es que sube, Pets, y si baja, Pets. ¿Listo? Y eso, uno lo puede leer con nuestros sensores, enviarlo a un computador, y que el computador lo convierta con entrenamiento a un lenguaje, a un algoritmo, y que eso se convierta en una señal para que, si quieres adelanta casi que a las últimas, potencial, esas son las ondas que resultan de los Pets y los Pets. Entre mayor inhibición, más lenta, entre mayor excitación, más rápida, ¿Sí? ¿Ale? Sí, las ondas del sueño, ¿ven? eso, todo eso se puede hacer. Algo interesante es que los pets y los pips de cada uno de sus cerebros y de ustedes se pueden sincronizar como si estuviéramos en wifi ¿sí? Estamos sincronizados y entre más simpático, entre más coordinados estemos, más se sincronizan nuestros pets y pips generando un hipercerebro, un cerebro de muchas personas, ¿sí? En esos juegos cooperativos, esto se puede usar para entrenar los cerebros, para rehabilitación, como videojuegos, que permitan entrenar los PETs y los pits, las ondas cerebrales y esto, que eran los B6. Y es que yo puedo leer esto para que ustedes manejen, por ejemplo, un brazo robótico, o se sienten en el asiento de atrás y conduzcan pausos, solamente con el pensamiento, o envíen un texto o hagan un juego de video con gafas de realidad virtual y todo, como si estuvieran en avatar sin moverse eso es lo que ya está y para eso vimos neurofisiología muchas gracias gracias muchachos por aguantar